Qué lindo que es estar en la tierra Después de haber vivido el infierno Qué lindo que es amarte y mirarte otra vez Después de estar tan enfermo Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo Por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo. Voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo yo. Cantar a la luna y al sol, cantar a la estrella que te acompañó, cantar a tus amigos con el corazón. Cantar a la luna y al sol, cantar esta tierra que cantamos, cantar a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo cosas por se me dan vuelta y me muero por dentro Y me encierro otra vez y no puedo salir Ay, ay, ay, ay, ay, ay Ya puedo ver lo lindo de cada momento Es que a veces no me le animo al niño que llevo adentro a veces pienso que están mal algunas cosas que siento, pero basta ya de eso, echa pa' afuera, bye bye, bom. No tengo el tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cantar a la luna y al sol, cantar a la estrella que te acompañó, cantar a tus amigos con el corazón, cantar a la luna y al sol. Canta esta tierra que canta vos, canta a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, Los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay ay ay ay ay. ay. No puedo ver lo lindo de cada momento esta vez no me le animo al niño que llevo adentro A veces pienso que están mal algunas cosas que siento Pero vas allá de eso, echar pa' afuera, bye bye bon. No tengo tiempo ahora de eso Estoy en otra canción y se acabó Cantar a la luna y al sol Cantar a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol Cántale a esta tierra, voz. Cántale a tus amigos con el corazón Canta, canta, canta, cántalo